la protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados y por otro lado, eh, lograr y procurar la reinserción social de los jóvenes infractores. Y en ese, en ese marco, eh, tiene que eh, primar siempre el derecho superior del niño, tiene que primar el interés superior del niño. Y por lo tanto, eh, no podemos, en, en el país, en la sociedad, anteponer los intereses de protección de los niños, niñas y adolescentes con eh, los intereses de la seguridad pública, por muy importantes que estos sean. ¿Cuáles son los objetivos de la, eh, eh, de la ANI? Es resguardar la seguridad pública. ¿Y cuáles son los objetivos del SENAME? La protección y la promoción y reinserción de los niños. Estos dos eh, objetivos son claramente distintos. Y en ese contexto, y yo quiero decirles que lo primero que hice ante el conocimiento de, esta, de este convenio fue ponerme en contacto con la directora del CENAME, en ese contexto creo que es importante que eh, el convenio que ha suscrito el Servicio Nacional de Menores con la eh, Oficina eh, de eh, Inteligencia, para este caso, sea reformulado, porque tal como está rompe las normas de eh, objetivos superiores del de Servicio eh, Nacional de Menores, que es el Sename. No, no, no, no, no, Hay que reformularlo o dejarlo sin efecto. Son los dos caminos que tiene. Tal como está, se están transgrediendo los objetivos que tiene el Sename. Y lo he dicho claramente al inicio de este punto de prensa. Los objetivos del Sename son unos y los de la oficina son otros. Y uno podría, uno podría entender ya que exista un convenio para, ojo, proteger a los niños y que en ese sentido la oficina, eh, a estos efectos, la ANI requiere información. De lo contrario no puede y no se puede entender que el Servicio Nacional de Menores suscriba el convenio tal como está en el que hay claramente. Falencias, porque es de tal amplitud que puede exponer eh, a los niños en eh, su interés superior que mira a la protección y a la reinserción. ¿Cómo voy a reinsertar yo a un niño infractor si lo expongo ante la sociedad desde el punto de vista de eh, la Oficina Nacional de Inteligencia? Sí, yo creo que son convenios normales en el Estado, pero aquí estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay que precisar eh, en qué ámbito se va a ocupar la información, hay que precisar qué datos son los que se requieren y por qué se requieren, hay que eh, prevenir si esto va a ser para eh, los jóvenes responsables penalmente o para los jóvenes que requieren reinserción. Y si esto es así, falta un actor, que es el por judicial. A la, ...a la ANI... ...porque es la ANI la que está requiriendo la inform información... ...eso no está delimitado en, en el convenio... ...el convenio lo, lo hemos revisado eh, preliminarmente... ...esas son las primeras conclusiones que tenemos... ...yo he hablado con la directora... Eh, ...y le he hecho presente esto... ...como Presidenta de la Comisión de Infancia... ...y obviamente nos vamos a sentar a conversar... Eh, ...telemáticamente... Eh, ...como estamos haciendo últimamente... ...para revisar el detalle del convenio... ...los reparos que nosotros vemos eh, desde el Senado y obviamente las perfecciones que hay que hacer si es que nos dejan sin efecto. Tal como está, no puede, eh, no puede persistir porque estamos poniendo en eh, tela de juicio o estamos exponiendo eh, los intereses superiores del niño que son los que tiene que resguardar eh, el cename.